Hola amigos del canal Random, hoy venimos a hablar de una de las películas más emblemáticas y recordadas del cine de terror sangriento. Una maravilla basada en un relato de Lovecraft que nadie debe perderse. Una mezcla perfecta de suspense, terror y comedia negra repleta de gore. Y también hablaremos de sus secuelas, porque hoy llega al canal Random Reanimator, la saga completa. Usted le ha matado. No, todo lo contrario, yo le di la vida. ¡Dentro vídeo! La película comienza en la Universidad de Miskatonic, donde conoceremos a Dan, un destacado estudiante de Medicina, en un día más de clase, pero este es un día especial, ya que el rector de la Universidad de Miskatonic tiene una sorpresa para él. Conviene aclarar que aparte del rector, también es su suegro, pero esto él no lo sabe, ya que no quiere que su hija salga con sus alumnos. Pero bueno, la sorpresa es que va a tener un nuevo compañero de estudios, el Dr. Herbert West. Es un tipo muy extraño, ha venido desde su hija con muy malas referencias, ya que al parecer estuvo implicado en unos experimentos que rozaban la épica, pero nunca se pudo demostrar nada que indicara que fuera culpable. El Dr. West está obsesionado con la muerte y quiere romper las teorías acerca de esta. No tarda en tener discusiones y enfrentamientos con alumnos y profesores, incluido el Dr. Hill, una de las mentes más brillantes de la profesión. Pero bueno, Dan sigue con su vida, con su romance prohibido y con el amor de su gato. Hasta que un buen día el Dr. West se presenta en su casa para ser su nuevo compañero de piso. Ella no quiere, puesto que es un tipo muy extraño. De hecho está tan obsesionado con el sótano que da hasta miedo. El resto de la casa no le importa, él solo quiere estar en el sótano. No están muy convencidos con esta nueva incorporación, pero el dinero siempre es un buen aliciente para convivir con alguien a quien temes. Pasan los días y todo es felicidad, pero un buen día el gato desaparece. Lo buscan, rebuscan y vuelven a buscar, pero no aparece. Entonces Megan entra en el único sitio donde no habían buscado, en la habitación de West, y allí descubre algo aterrador, ya que el gato muerto está en la nevera de su compañero. Primero West se enfada por la invasión de su cuarto, más tarde le cuenta que el gato había muerto por accidente, que no ha sido su culpa, y que lo metió en la nevera para que no oliera mal la casa. Y aunque ninguno queda convencido con la respuesta, lo dejan correr. Por la noche, Dan oye ruidos extraños provenientes del sótano. West está experimentando con su difunto gato, e incluso logra revivirlo durante un tiempo, pero es agresivo y los ataca. No tardan mucho en reducirlo, pero gracias a esto Dan se convence de que los experimentos de West funcionan. Solo necesitan más práctica. Pero por desgracia, Megan los sorprende y avisa a su padre, el rector. Experimentar con la muerte está prohibido, por lo que Dan es expulsado de la universidad. Esto no es un impedimento para seguir experimentando, ya que con la brillante técnica de hacerse pasar por muerto, pueden meterse tranquilamente en el depósito de la universidad y nadie sospecha de ellos. Aquí cogen un cadáver bien fresquito y le inyectan los potingues verdes. El muerto no tarda en revivir, pero como todos los casos, resulta agresivo con ellos. Alarmado por el escándalo, el rector que andaba por allí va a investigar, y el muerto, tras aplastarlo con la puerta, se lía por los con él. West logra derrotarlo, pero por desgracia el rector resulta muerto en la refriega. No hay tiempo que perder, West necesita un cadáver fresco, y esta es su mejor ocasión. El rector revive, pero como todos los casos anteriores, con una reacción violenta contra ellos. Solo la presencia de su hija es capaz de aliviarlo temporalmente. Dan está nervioso, pero West siempre mantiene la cabeza fría la policía aparece y los doctores le echan la culpa de todo al recién fallecido rector, y como es incapaz de comunicarse y se comporta como un demente, acaba recluido con una camisa de fuerza. El encargado de averiguar lo que ha pasado es el doctor Hill, al que no se le puede engañar. Rápidamente enlaza todo y se presenta en el sótano con West. Su intención es chantajearle con lo que ha pasado, para robarle la fórmula. Al principio cede y se lo da todo, pero mientras observa los experimentos con el microscopio, West lo ataca por la espalda con una pala, con tanta furia que incluso le corta la cabeza. Pero nada, nada detiene a este doctor y se pone a experimentar con ella. No obtiene nada útil más allá de ciertos movimientos, pero por algún motivo su cuerpo también revive, y lo ataca por la espalda dejándolo inconsciente. West despierta horas después, y para su horror descubre que le han robado todo lo relacionado con la investigación. El cuerpo del Dr. Hill ahora funciona por su cuenta, aunque la cabeza lo controla. Es la hora de experimentar. Lo primero es soltar al rector para que secuestre a su hija Megan, de la que el doctor Malo estaba enamorado en secreto desde hace años. Siguiente paso, entrar en el depósito usando la cabeza del maniquí en una escena magistral. Ese guardia se merece cada céntimo de su sueldo, se le cuela a todo el mundo. El doctor cabeza tiene a Megan atada, es el cebo perfecto para Danny West, y ya de paso le confiesa lo que siempre ha sentido por ella. Pero, por algún motivo, la chica no puede amar a una cabeza parlante, y justo en ese momento aparecen en escena los doctores para salvarla. ¿Quién creerá un decapitado? Busque trabajo en un circo. Pero el doctor Hill estaba prevenido para esto, y todos los cadáveres del depósito se levantan para ayudarlo. Hay una pelea brutal en la que la sangre predominará en cada plano. Todos los personajes resultan heridos por la horda de muertos, pero el rector, gracias a los recuerdos de su hija, puede ayudarlos, destruyendo la cabeza del doctor Hill y reteniendo al resto de revividos mientras Dan y Megan escapan. A pesar de todo, West queda atrapado entre vísceras y nuestros amigos le dan por muerto. Pero por desgracia, mientras esperan a que suba el ascensor, un muerto atrapa a Megan y la coge del cuello. Tras el forcejeo, tendrán la mala fortuna de que resulta asfixiada a pesar de los esfuerzos de Dan. Una vez arriba, hacen lo imposible para reanimarla, pero no es suficiente. Megan muere. Dan, que no está dispuesto a aceptar este final, comete su último error. Abre el maletín de West y prepara una última inyección. Y así termina una de las películas de terror más emblemáticas de la historia. Esta maravillosa historia podría terminar aquí, pero vinieron dos partes más. Así que vamos con la segunda, la novia de Reanimator. Ocho meses después de los acontecimientos de la primera película, los doctores están ejerciendo de médicos voluntarios en una guerra civil en Perú. Si esperabais una mención sobre cómo sobrevivió West, no la vais a tener aprovechando tanta muerte y destrucción, pues continúan experimentando con su suero verde, pero nada, no hay manera, y tiene que reducir a este cadáver con el famoso disparo sin bala. Esto no durará mucho, ya que enseguida tienen que huir, pero West aprovecha para coger una iguana. De modo que volvemos a la Universidad de Miskatonic, los doctores siguen con su vida con normalidad, pero todo está a punto de cambiar ya que en escena aparece un nuevo personaje, el Teniente Leslie, que ha encontrado la cabeza del Dr. Hill inexplicablemente intacta, teniendo en cuenta que han pasado ocho meses, y además parece muy interesado en la matanza de la primera película y en el aumento de robos de piezas de cadáveres. Vamos, Teniente, ¿quién iba a robar algo así? West West, obviamente, que aparte de reírse del Doctor Cabeza, justo roba el corazón de la fallecida Megan. Pero el policía encuentra sospechoso a un tipo que sale con trozos de cadáveres en el bolsillo. No importa, los experimentos deben seguir. Nuestros amigos tienen una nueva casa que está pared con pared con el cementerio, así que están bien surtidos. Nuevos descubrimientos. Gracias a la iguana del Perú han añadido una nueva proteína a la fórmula. De esa manera pueden revivir partes sueltas del cuerpo y no a un solo cadáver de una pieza, como esta divertida mano con ojo, que nos proporcionará momentos jocosos. La diversión no dura mucho, Dan cada vez está más harto de las locuras de West y quiere abandonar. En ese momento entra en escena Leslie, ya que sospecha de ellos. No tiene pruebas de nada, pero está con la mosca detrás de la oreja, y en una de estas la mano muere aplastada. El día siguiente está plagado de novedades, el forense descubre el suero verde entre los restos de la primera película y se pone a hacer pruebas. En primer lugar con un murciélago, que obviamente revive de forma agresiva y debe cortarlo a trozos. En segundo lugar, con la cabeza del Dr. Hill, el cual vuelve de nuevo a la vida, con ganas de venganza. Por otro lado, los doctores siguen robando cadáveres y sin una pizca de disimulo. Si hay que sujetarle la cabeza, se sujeta, y aunque se caiga, aquí no se recula. Justo Dan se encuentra con su nueva novia, Francesca, y quedan para una cena romántica, pero Leslie intercede, ya que quiere la ayuda de ella para atraparlos. Resulta que tras la matanza de la primera película, solo sobrevivieron Dan y West, y culparon de ello a tres cadáveres reanimados tomándolos por locos. Pero a Leslie no le engañan, ya que uno de ellos era su difunta esposa, por eso tanta obsesión con los doctores, quiere saber por qué ella está viva ahora y en ese estado. Ajenos a todo esto, nuestros amigos están preparando a la mujer perfecta, uniendo diferentes partes con engranajes, y a la señora Potato le pondrán el corazón de la difunta Meg. Aunque realmente Dan tiene... otros planes, ¿eh? Y mientras empuja, West sigue con sus cosas, como acariciar un pie amputado mientras se descojona, o pelear contra un pie que le patea o una mano que lo estrangula, lo normal. Pero sin que se sepa cómo, Leslie ha entrado en la casa. Quiere investigar el sótano y no le importa saltarse las leyes, así que lo hace por la fuerza. Cuando descubre el desastre que ha montado, monta en cólera y se lía a golpes. Pero West, que está preparado para todo, lo mata en un momento. Esta vez han llegado demasiado lejos, han matado a un policía. Pero seguro que adivináis lo que hacen ahora. Exacto, inyectarle a ver qué pasa. Reacciona con mucha violencia. La mano fuera, el perro de Francesca lo ataca... El perro fuera, Leslie huye, Wes recoge los trozos y revive al perro con la mano del policía cosida. Pero, por algún motivo, a Francesca esto no le hace gracia. Pero la obsesión de Dan sigue siendo Meg, así que tras perder a una última paciente, consiguen la última pieza que faltaba para su creación. ¡Qué facilidad para robar trozos! Así que tras juntarlos todos, por fin crean a la señora Potato al 100%, y aprovechan para contarnos la historia de cada trozo. La mano de la abogada. Caso cerrado. Todo sería perfecto si no estuviera el Dr. Hill, que mediante telepatía suponemos es capaz de controlar al resto de revividos, y pese a que el forense lo tira a la basura, no es capaz de frenarlo. El Teniente Leslie aparece y libera al Dr. Cabeza, haciéndole además algunos... ajustes. El forense queda encerrado, los muertos libres y Francesca debe huir de ellos. No importa, pues llega la hora de los pinchazos y de poner a prueba las nuevas teorías de West pero pasan los segundos y no hay respuesta. En ese momento alguien llama a la puerta, solo hay una extraña caja. Tras abrirla, con horror, ven que dentro está el Dr. Gil con alas. Francesca intenta avisarlos, pero la casa está rodeada. Mientras todo esto pasa, la novia por fin revive, pero apenas hay tiempo de hacer ninguna prueba con ella. La mujer de Leslie lo ataca, parece que no se llevaban tan bien. Los muertos entran en la casa y a pesar de los disparos de West deben encerrarse en el sótano. La señora Potato es totalmente impredecible, e incluso llega a atacar a Francesca y a destruir los potingues verdes, ya que Dan la prefiere a ella. ¡Nuestra chica es superior! Todo ahora se pone muy frenético, las puertas son derribadas, los zombies siguen peleándose, el Dr. Hill maldiciendo desde el aire, los experimentos fallidos de West salen de las criptas. Dan por fin rechaza a la novia, y esta debido a su locura decide suicidarse arrancándose el corazón lo que provoca un rechazo entre las piezas y termina desmoronándose. La única opción es huir por las criptas tratando de evitar a los híbridos, pero hay demasiado movimiento y golpes, y la estructura comienza a derribarse. Los escombros aplastan sin excepción a los revividos, y el Dr. Hill queda atrapado entre ellos, y por segunda vez, West queda atrapado y dado por muerto. Solamente logran escapar Dan y Francesca, y aquí termina la segunda película. Pero no conformes con el resultado, 13 años después llegó la tercera parte de la saga, Beyond Reanimator, vino de la mano de la desaparecida Fantastic Factory, una productora de terror española, famosa por sus grandes éxitos como Arachnid, con el gran José Sancho peleando contra arañas, Dagón, La secta del mar, la última película de Paco Raval, o Faust, La venganza está en la sangre, entre muchas otras. Con estos antecedentes no es de extrañar que el resultado fuera... Bueno, mejor veámoslo. West sigue haciendo de las suyas, y en esta ocasión la afectada será esta muchacha, ya que uno de los reanimados se mete en su casa y la mata en presencia de su hermano pequeño. Por suerte es abatido a tiros por la policía, y también el Dr. West, sin que se sepa cómo, sigue vivo. Finalmente es detenido y llevado a prisión, pero el pequeño recoge su jeringuilla. Entonces pasan 13 años, en los que West, lejos de rehabilitarse, sigue con sus investigaciones. Ahora tendremos presentación de nuevos personajes, Enrique Arce, al que muchos conoceréis como Arturito, que interpreta a un gángster mexicano que odia a West porque sospecha que ha secuestrado a su rata para experimentar con ella. Algo que... es cierto, West no aprende el alcaide, que por supuesto es un tirano, el zapataki, una periodista que está escribiendo sobre la vida en la cárcel, Santiago Segura, un preso con excesivo amor por las medicinas, y este calvo, que sufre un ataque en medio de la visita. El nuevo médico de la cárcel, el doctor Phillips, será el encargado de tratar de revivir al calvo, pero en la enfermería de la cárcel no tienen ni lo más elemental, y aunque el doctor West ayuda en el proceso, el calvo muere. Pero no es un completo desconocido, ha pedido el traslado a esta cárcel para poder trabajar con él, y para sorpresa del doctor, la jeringuilla con los potingues verdes. Resulta que Phillips es el niño del principio y se ha estudiado toda la obra de West, y aunque al principio es reacio a trabajar con un nuevo compañero, ya que Dan, su anterior socio, declaró contra él y por eso está en la cárcel. Finalmente termina accediendo y prueban su antiguo suero con el calvo. El resultado es totalmente predecible y el calvo malvado termina atacando a todo el mundo, incluido al alcalde. Pese a todo, logran reducirlo y encerrarlo, y aunque intentan sonsacar la información a golpes, no consiguen nada. Pasan los días en los que los doctores crean un nuevo laboratorio y retoman las investigaciones. En ese tiempo, Phillips comienza a salir con el zapataki, la cual se ha puesto a investigar en el pasado de West. Solo dos tabletas, por favor, solo dos... Tetas. Llegó el día, tienen un nuevo reactivo, y lo van a probar con la rata de Enrique Arce. Lógicamente tiene el mismo resultado, pero West está prevenido y saca su última creación, el nanoplasmo. Básicamente es corriente del cerebro de otro ratón, y mediante técnicas sofisticadas de calambres, por fin logran que un revivido pierda su agresividad y vuelva a ser el que era. Devuelven la rata a su dueño antes de que lo maten, pero los problemas no terminan ahí. Elsa ha vuelto a la cárcel. Quiere hablar con el calvo ya que no confía en West. Entonces se presenta al alcaide y el calvo monta en cólera. En la refriega, el alcaide pierde una oreja, y a cambio quiere... algo más que una entrevista, ¿eh? Pero como Elsa no está dispuesta a ello, pues la estrangula y le echa la culpa al calvo. ¿Y sabéis quiénes eran los encargados de revisar el cadáver? Exacto, West y Phillips, y me imagino que todos sabréis lo que toca ahora. Inyección. Phillips hace muchas preguntas para saber quién ha sido realmente, y el alcaide se guía a golpes. Pero West lo ataca por la espalda, y aprovechan esto para extraerle el nanoplasmo para ponérselo a Elsa y que vuelva a ser la que era. Mientras todo esto pasa, en la cárcel todo se descontrola. La rata se vuelve loca y ataca a un guardia. Tras una jocosa escena, Arce y el calvo logran escapar y comenzar un motín. Todo es caos y destrucción y pasaremos de un personaje a otro a una velocidad de vértigo. Lo de Elsa no salió tan bien como esperaban. Aparte de burbujearle la cara, el resultado es inestable, ya que tiene arranques de ira incontrolables. En la refriega, unos cuantos presos la persiguen con malas intenciones, pero ella, al verse arrinconada, los mata a todos de forma brutal. Por otro lado, Santiago Segura, que solo piensa en una cosa, se dedica a robar y probar diferentes tipos de sustancias, como pastillas, o incluso inyectarse los potingues verdes de West, que por lo visto son maravillosos. Son las reglas, no compartir agujas, por sanidad. Pero como era de esperar, no sale bien y termina derritiéndose por algún motivo. Adiós Santi, fuiste lo único bueno de la película. Aprovechando la situación caótica, West y Phillips deciden revivir al alcalde y de paso inyectarle el nanoplasmo de un ratón, a ver qué pasa. En parte recupera su identidad, aunque ahora anda de una forma extraña. <ríe> Mejor no preguntar. También irá inyectando el suero a los que han ido muriendo para formar un ejército que él pueda controlar. A pesar de todo, no ha perdido el interés por Elsa y le obliga a... Soplar la flauta, ¿eh? Pero ella, que tiene muy mal genio, le arrea un bocado y lanza el invento bien lejos. ¡Hala! Un nuevo juguete para la rata. En escena entra la policía, los cuales irán disparando a todos los revividos, Calvo incluido, con lo que el plan del alcaide no dura mucho. Llega la pelea final. Philip se defiende como puede de Elsa que por algún motivo tenía un traje de dominatrix bajo su ropa normal. Por otro lado, a Wes le toca pelear con el alcaide. La pelea es frenética en todos los sentidos, pero nuestro amigo, después de unos cuantos bastonazos, logra sentar al alcaide en la silla y electrocutarlo. A Phillips no se le da tan bien, no puede con ella. Con este giro a lo exorcista logra inmovilizarlo, pero cuando está a punto de matarlo recupera la cordura y le pide que la mate, porque no soporta ser un monstruo. Así que Phillips, con todo el dolor de su corazón, la apuñala y queda en shock. Momento que West aprovecha para robarle la identificación y de esa manera puede escapar de la cárcel usando el nombre de Phillips y llevando consigo todos los objetos de la investigación. Y cuando todos se dan cuenta de lo que ha pasado, el Dr. West está en libertad con la promesa de seguir investigando su suero. Y aquí termina de momento la saga Reanimator. ¿Cuál de las películas ha sido vuestra favorita y por qué la primera? Espero de corazón que os haya gustado este vídeo, que tenía muchísimas ganas de hacer. ¡Un besazo!